Hace unos días, en las Juntas Generales de Guipúzcoa, hemos aprobado una serie de medidas para mejorar el transporte público del territorio. Entre ellas, la congelación de las tarifas de la MUGI para 2022 y 2023, incluir un tramo más en la tarjeta para que salga más barata la tarifa a las personas usuarias del transporte público, Asimismo, recuperar aquellos servicios que se han visto afectados durante la pandemia y mejorar cercanía a Renfe, que últimamente está siendo bastante desastre. Asimismo, pedimos que la Diputación Foral cumpla de una vez por todas con una norma foral para destinar un porcentaje de lo que se recauda en los peajes a transporte público sostenible. Esa norma se aprobó en 2011 y, 11 años después, sigue incumplida también que se incluyan nuevos colectivos dentro de la tarjeta de la móvil Creemos que en un momento como el actual, en que es más necesario que nunca fomentar el transporte público para evitar las emisiones de CO2 y, por supuesto, impedir que el cambio climático siga eh, creciendo, invertir en transporte público es invertir en salud, es invertir en medio ambiente. Y en este sentido, ayer propusimos en las Juntas Generales de Guipúzcoa que la Semana de la, de la Movilidad Sostenible, que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre, todo el transporte público dependiente de la Diputación Foral sea gratuito y también que el resto de transporte público del territorio lo sea durante esta semana. Creemos que hay que ir a experiencias de este tipo para saber cómo reacciona la ciudadanía y para ver qué necesidades hay que cubrir en el transporte público, única medida que va a garantizar la movilidad sostenible y una reducción inmediata de las emisiones de CO2 a la atmósfera.